Hola comunidad sorda colombiana, continuamos contándoles más acerca del centro de relevo de lo que han sido estos 20 años desde el 2001 hasta el 2021 y esta celebración que tenemos ahora. Queremos contarles acerca del impacto y la transformación que ha tenido el centro de relevo con la comunidad sorda, gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como antes del centro de relevo, las personas sordas tenían que ser dependientes de otros y como ahora somos totalmente independientes. Veamos las fotos, 2001, 2006, 2009, 2013, wow, Aquí entró una gran transformación. Empezamos con el cielo. Y para el 2021. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿En qué puedo servirle? Deseo quizás unas sardinas recubiertas de chocolate. ¿Sardinas con chocolate? Eso es lo que yo quiero, por favor, gracias. Sí, claro, en 15 minutos llega a su domicilio. Con Centro de Relevo. Tienes intérpretes gratis a un solo clic. Servicio de Relevo de Llamadas. Documentos de la moto, por favor. Soy sordo, me comunico en señas. Superó el límite de velocidad permitido. Cometió una infracción. Sí, la verdad iba rápido, lo siento. Servicio de interpretación en línea Ciel. Mi amor, ya van a ser las 12, mañana te llamo otra vez. Gracias, intérprete. Chao. Tranquilo, no necesitas terminar la llamada. Estoy disponible para ti las 24 horas del día. Llamadas y servicios de interpretación abierto todo el año, 24 horas. Hola. Hola. Quería hacerte una pregunta. ¿Tiene algún costo hacer llamadas a teléfonos fijos? Con el Centro de releo las llamadas a fijo son gratis. Gratis. Servicios de interpretación y llamadas gratuitas. Siguiente. ¿Qué pasó, mi? Ay, mamá, se me quedó la cédula. Cálmate. ¿No te acuerdas que lo guardamos en el bolsillo de la maleta? No, mamá, no la encuentro. Ahí, en el bolsillo de las tiras de la maleta. Ay, sí, mamá, ya, gracias. Lo quiero con toda mi alma. Mamá, ves. AP Centro de Relevo. <coughs> Hola, jefe. Hoy amanecí muy enfermo. Nombre Miguel Mejía, Ciudad Tunja. Llamar a María Torres, Ciudad Tunja. Número. Buenos días. Le habla el intérprete número uno del centro de relevo. Hola jefe... Mm. No puedo ir a trabajar, estoy muy enfermo. Listo, recuerda que cuando vengas a la oficina debes traer tu certificado de incapacidad. Su mensaje será enviado. Hasta luego. Listo, recuerda que cuando vengas a la oficina debes traer tu certificado de incapacidad. por WhatsApp. Ahora vamos a ver un poco mi sitio de trabajo, este es el lugar que he adecuado en mi casa para poder trabajar, como pueden ver hay un flex y, que, y confe con todas las adecuaciones de salud ocupacional para poder desempeñarme desde acá, trabajo para el centro de relevo, es un proyecto del ministerio de las TIC. Intérpretes en teletrabajo, verdad? Ha sido una gran transformación. Pero echemos un vistazo al pasado. Vamos al 2006. En el año 2001 utilizábamos el centro de relevo a través del TTY y solamente en Bogotá. Para el año 2006 pudimos utilizarlo en todo el país y esta era la seña. Lo utilizábamos a través del TTY y a través de chat en computadora. Sin embargo... Al estar tecleando los mensajes se nos consumía mucho tiempo y dinero y también no encontrábamos muchas veces la palabra necesaria para transmitir nuestra información. Es por eso que se hizo la incidencia con el Ministerio de las TIC para poder cambiar a una opción de video. Esta opción de video inicia en el año 2009 a través de la Internet. Allí las personas se conectaban e inmediatamente se comunicaban con un intérprete de manera remota. Todas estas llamadas eran totalmente gratuitas para la comunidad sorda. Las personas sordas no sabían manejar estas herramientas de la tecnología y la información. Es por esto que Fenascol, junto con el Ministerio TIC, empezaron a realizar capacitaciones a nivel nacional. Veamos. Wow, una capacitación sobre el uso del relevo de llamadas, lo cual permitía la calidad. Sin embargo, para reuniones presenciales, pueden ser familiares, médicas o laborales, existía una barrera comunicativa. Contar con el servicio de interpretación requería agendamiento previo y además era muy costoso. Fue por eso que en el año 2013 se creó la campaña de CIEC que permitía la comunicación entre familiares, entorno laboral y médico, contando con el servicio de interpretación remoto. Las personas que me encontraban no conocían la lengua de señas, por lo general siempre me hablaban, y yo como persona sorda que no escucho, pues, recorríamos como por ejemplo a la parte lectoescrita, pero igual tampoco nos dábamos a entender. Intentaba buscar un intérprete, todos estaban ocupados, no había un intérprete, no tenía yo como pagar un intérprete. Esto ya no es un problema para Niséforo Ahora, gracias al centro de relevo, las personas sordas pueden acceder a un servicio de interpretación en línea. Como nos lo contó Francisco y Erika, Hemos visto cómo la tecnología transformó y mejoró la calidad de vida de las personas sordas colombianas. Y es que las personas sordas empezaron a usar mucho más el servicio del 2009 a través del video chat y en el 2013 a través del servicio de interpretación en línea. Pero, ¿cuáles son las estadísticas que hemos tenido en estos dos servicios en los últimos años? ¡Wow! Y de hecho el año pasado casi llegamos a la cifra de 500 mil comunicaciones. Esperamos que podamos continuar en esta celebración y que incluso celebremos muy pronto nuestros 25 años y que la comunidad sorda siga progresando.